Entonces sí. y las peleas, ¿sabes quién me sorprendió? El actor del Don de verde Sí, William Dafoe. Wey. Sin, sabes que a mí me cargaba ese actor, no lo mucho no, en peleas. No, tremendo. Weón, este, el loco sin ponerse el traje, weón, mm. pedazo el loco. Sí, no, porque... no necesita nada, el loco es tan buen actor que. Sí, no, no y ya, ya está. y va a Marvel le gusta sacarle la máscara a los de más. Ese William Dafoe, un eterno, el eterno guasón. Cada vez que sale el, el guasón, el, uh, lo, postulan, el, lo postulan... Va a ser Johnny Depp. El... ¿El guasón? Sí. ¿Sí? Yo escuché, lo leí en uh, Hollywood, Hollywood Super de... Socrate. No, sí. no, de puede que... ser... No creo Para la línea de Batman, sí. de Batman eh, yo cheque, o sea, leí que tenían a Johnny Depp así como viste pero, pero, pero... ¿Este, este Batman con, que... el, con el Patterson?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 Puta, yo no, no es tan buena la dos pero, o sea, la una y la dos no son como tan buenas pero son buenas igual que... sí. yo tengo el conflicto de que, de, que, de que dicen que son como para adultos, y muy negra y oscura y yo las veo y son como muy infantiles son como todavía muy de niño o sea, como que tienen es que mucho tiene guiño a los, Barton, a los, de los años 70 Barton, el de... sí, sí, sí Uy, también no me compensa sí, ese bueno, weón. Trata de oscurecer, es como. Trata de oscurecerlo todo. Okay. Sí, es como Nolan. Es totalmente innecesario. Pero gótico. O, o, sí, oscurecer una weá que la weá no da para ningún lado, oscurecerlo. Claro. Okay. Pero tiene un resultado bueno. Lo que, lo que sí, el weón bueno empezó. Yo no, y no, no. El weón empezó súper bien con. El juego ah, de manos de tijera. tijera. Sí. Eh, uh, se me fueron. Pero tiene como tres películas muy originales: Beetlejuice. Oh, este bueno, medio. Sí, bueno. Que, que, que, que, que películas muy originales con personajes muy únicos. Mike, el Keaton pasó al tiro, Batman, de lo que estoy sí. sí. El problema es que después. con ¿Cuál fue creo, que fue con, la, con el Planeta de los Simios? Que hizo el Planeta de los Simios y le fue sí. relativamente bien el remake. Ya. Y se puso a hacer remake como loco. Y de, y de ahí no paró de hacer remake. Sí. ¿Y, y de original? Los originales son, también. Son los igual. Son, lo, son, son el, malas, hecho, son malas, son malas películas, pero, lo, pero el bolón es, es, tan, como, bueno, sí. es tan bueno que, que te quedáis viéndolas. Sí, o sea. porque por ejemplo en una yo, son como seis películas. Sí son, sí, son de hecho son maravillosas porque sí. dan toda la vuelta. Sí, sí, es como lo humano, después los monos y después los humanos, después, después mirando no. el mundo es como. Claro, acá se fueron como que el mono tomó el poder y como que se mararon como tres películas para llegar, para, para llegar a esa cuestión. Sí.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 Y que después llegó Zeus, Simón, no sé, el, este, el eh, guau que... Ya, que ya el ¿César? César, el, que, el, el prometido, el guau que... El monó, el mono, Que iba a liberar, a todo. Se lo cambiaron en la última. La no, de hecho, no sé por qué, no he enganchado nunca con la última. Ni siquiera... Mm. De hecho la, la tercera me bastó. Sí, no, la, no, no, la tercera ni no, siquiera no, la vi... Es como ya a ser no, no. no. no, no, no y, sin, y sin decir que están malas. O sea, están bien, sí, pero no, no enganché. No, no me gustó cómo llegar la historia hubiera preferido un remake así más bien armado de la de las originales porque no eran malas las no o sea si sí era <risa> pero, o sea, pero pero el bolón era, era la idea, la idea, la idea la era idea, tan buena es tan buena que hasta mal, el día está. de hoy está, está mal ejecutar las otras cinco películas la primera está muy bien ejecutada <risa> <segura>. porque el, <risa> es, que, <risa> es que el final es muy bueno el final de la 1 no, no el final de la 1 cuando está con la con la está toda la libertad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 Sí, es, es, es sí, tan bueno el sí. final que hasta, que hasta el día de hoy estamos hablando del Planeta de los Simios. Es que no es mala la weá, o sea... Puta sí, con, no, lo que pasa es que puedes a ver el Planeta de los Simios 2, de lo antiguo, risas, risas, risas, risas. No, no hay, hay una mala que la, la mona se la muere en el weón, sí, y, sí, eh, se me contaría un poquito más. Claro.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 ¿Cachai? Pero. Pero. Como dicen, envejecen? la envejecen bien. Sí, sí, ¿Envejecen? no, sí, sí, sí. Tiene que ver con los efectos especiales, tiene que ver con el tipo de humor, el contexto. Sí, bueno. ¿Ojo bien cerrado de cuándo? ¿Es del 80 90, no No, más. Es la última de Kubrick, tiene que ser del 2000. Año 2000, a lo más. Ah, ya. Yeah. Yeah. A lo más, porque sí, es la última de Kubrick. Y después. Spielberg tomó el otro proyecto que tenía, que era inteligencia artificial. Ya. Que la del cabro chico robot No, no, no la vi. ¿No? ¿No? Con este. Ahí, hay, hay como dos, una de, de, de, de William no sé cuánto. Ya. Este es todo puleado que, que, que es cómico. No, no me acuerdo. Cómo, bueno. Este red conocimos que hizo parchado. Ah, Robin Williams. Sí, pues.. Hay, hay dos películas que he visto esa O sea, que, que sale a hablar de ese tema, pero no enganchó. ¿Ya? Sí, sí. vi unos minutos y no me, no me enganchó mucho la así contanos así contanos si, y si llevando llevamos como una horita ya igual podemos otro, otro tema son las 9.42 llevamos 53 minutos ya somos terminamos pues?